el el programa del profe. Bien, ya compartí, ya estamos en directo. Bien. Desde mi Facebook, comienzo ¿No? a compartir los grupos. Ok. Listo, Joyce, adelante. Ya okay. tú compartes también. Muy buenas tardes a todos, buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes con nuestro programa Actualización Sistémica 2023. Ahora con un súper invitado y amigo, eh, Isabel Miranda. ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenido a esta su casa, a su nueva plataforma, querido maestro Alonso. Gracias por recibirnos en su casa porque tuvimos ciertos problemas técnicos y bueno, a final de cuentas siempre hay un ángel en el camino y creo que le tocó, le tocó y bien tocado. Tenemos un programa <risas> fabuloso en el cual nos va a compartir, creo que más de lo que se ha compartido hasta el día de hoy, porque es una persona que comparte muchísimo. He visto varios de sus programas, no he tenido la oportunidad de estar en su escuela como formación pero sí conozco bastante el historial y pues es, es una persona muy reconocida como biomagnetista y a mí me gustaría mucho comenzar esta plática preguntándole específicamente desde eh, la ética qué es lo que debe de tener de P a P o de la A a la Z un, biomagn un biomagnetista para decir que es profesional. Ok, ok, buenas noches a todos, qué gusto que, que estemos todos aquí reunidos hoy, eh, 22 de, de, de septiembre, qué gusto. Y bueno, muchas gracias por la invitación a Isa, a Joyce y obviamente a Leslie. guapísimas las mujeres. Y bueno, eh, respondiendo a la pregunta de Isa, para, un, para ser un terapeuta, para decir yo soy un terapeuta profesional, lo primero que debe de tener uno es la seguridad del conocimiento que obviamente jamás dejamos de aprender. Sin embargo, cuando una persona maneja una ética, tanto moral como eh, una ética personal, tiene que ver con los valores que uno da con la sociedad. Porque cuando uno inicia en este camino del, del ser terapeuta, pues tiene que ser íntegro en todas en todas las áreas, con la familia. ¿Sí? Principalmente fiel a su trabajo, obviamente, fiel a su cuerpo, hay que mejorar la alimentación, el sueño, dejar las adicciones a un ladito, y trabajar mucho en sí mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos enfermos, no podemos ofrecer esa salud que el otro necesita. Y siempre lo hemos dicho, yo hoy sabe que siempre lo, lo he dicho que hay algunos terapeutas que te dicen, los pares biomagnéticos para bajar de peso. Y el terapeuta está así gordo y panzón y dices, oye, no, no la hagas. O todo enfermo y dices, hay que ser muy, muy coherente con lo que se dice, se hace, se piensa y se siente. Para mí esas son las, las claves de un terapeuta eh, en cuestión de, de la ética. Hay que ser bien coherente con lo que estamos haciendo. Excelente y esto aplica pues no solamente a los terapeutas sino absolutamente en todas las áreas en las que podamos decir que somos profesionales y más como personas debemos de ser íntegros. Tocaste algo que para mí es súper importante, ¿no? los valores. Los valores hacen que uno se observe hacia adentro, que bueno, unos son los valores morales, otros son los valores sociales y otros son los personales pero indiscutiblemente todos engloban para que pertenezcamos a una sociedad, para que nos reconozcamos como individuos, que es la primera, yo creo que es el primer escalón, el gatear antes de querer correr o obtener un título, el conocernos, el ir a nuestro interior y el que si comenzamos un curso, un diplomado, una certificación, pues primero tengamos esa introspección y reconozcamos cuáles son nuestras debilidades para volverlas en fortalezas. Y bueno, lo que es la terapia de, biom de biomagnetismo es excelente para absolutamente todo, no solamente para las cuestiones de enfermedades. Me gustaría que nos platicaras todavía más profundo cuáles son las emociones más difíciles de liberar en pacientes que hayas tenido. Las emociones de abandono. Las emociones prácticamente referentes a los conflictos de abandono. ¿Por qué? Eh, porque siempre que exista una pérdida, cualquier tipo de pérdida, por muy simple que sea. Oye, perdí mis llaves. Oye, perdí dinero. Oye, perdí este, eh, la virginidad. ¿no? O sea, vámonos a un extremo. si Perdí un ser querido. Esto nos va a generar un conflicto emocional de situación de abandono y de no merecimiento. Entonces, eh, la situación de abandono nos va a traer consecutivas o, o más bien le llamamos recidivas de pensamiento de pérdida. Entonces, todo conflicto biológico-emocional que se va a manifestar en el organismo viene referente a un conflicto de pérdida. Por lo tanto, esto va, se va a manifestar en el organismo generando una disfunción una pérdida de tejido llamado necrosis, una inflamación o una proliferación celular como adaptación del organismo para su alrededor. Digamos, me estoy adaptando, estoy adaptando mi cuerpo referente a esa pérdida. Ejemplo, la pérdida de cualquier, de, ¿qué te gusta? De dinero. La pérdida de dinero nos va a llevar a cabo un sobrepeso, la pérdida de papá, la pérdida de un ser querido, nos va a generar un sobrepeso. Por lo tanto, nos va a generar, generar una protección. ¿Dónde se va esa protección? Depende de dónde está ubicada la grasa que se está manifestando en el organismo. Si es en el abdomen, entonces yo tengo una desprotección o un abandono referente a mi familia, o sea, o quiero abandonar a mi familia. Si es en las pompas o en las piernas, eh, tiene que ver con, me siento abandonado en el camino. ¿Para qué me sirven las piernas? Para caminar. Todo tiene que ver referente al para qué sirve el organismo en el cuerpo. Si y es en que entre brazos, broma y las ¿sí? pompas, porque yo veo a, a muchas mujeres que se hacen cirugías estéticas con unas pompas. pompas. Y unas bubis en las que dices, wow, o sea es abandono de qué, perdón. De la pareja. <risa> ok, entonces okay. para que me volteen a ver, para que me volteen a Efectivamente, ver. Efectivamente, sí. Tanto la, la en pareja. gusto como en pompas. Ya. Efectivamente. Así que chicas, qué? fíjense lo que están proyectando, si van, se ponen más bubis y más pompas, eh. pongan atención, primero hay que solucionar el conflicto. ¿Por qué? Porque realmente las, las pompis y la, y las, y los senos es lo que trae al hombre. ¿Por qué? Porque biológicamente, el inconsciente biológico primitivo, el, el hombre, pues es un changuito, somos un changuito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en la mujer? Ah, oh, mira, tiene unas bubis muy grandes, muy exuberantes, muy redonditas, ideales para amamantar a mis hijos. Tiene unas caderas y unas pompas impresionantes, o oh, ideales para que pueda parir a mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que busca la mujer? Realmente, eh, lo que busca es ser preñada. ¿Sí? Eh, eh, eh, he estado en co mucha conversación con mi esposa cuando vemos a alguien que, está, que sale súper arreglada, que se arregla su cuerpo, se, que va al gimnasio, se cuida. digo, le doy, un, le doy tres meses para que quede embarazada. Y siempre le atino. ¿Por qué? Salen con unos vestidos así, super entallado, y súper entallados. Eso, literal, lo que está haciendo es para que la preñen. Llamar ¿Sí? la atención. Ya, eh, llamar la atención de quién? Del hombre. Del macho, sí. De, de, no, no el macho opresor, ¿eh? de, del macho no. este, humano. ¿Para qué? <risa> para que genere este, la relación. Sí, pero sí tiene que ver con que me tengo que operar, me tengo que hacer porque tengo una desvalorización uh -huh. a causa de un abandono. Sí, y casi siempre si se dan cuenta, viene un, un divorcio y, que, que, y qué pasa con la mujer. Se pone cuatro por cuatro. No sé. Y también ¿Sí? puede ser que lo haga porque se siente desvalorizada, porque no se no se ve bella de la cara. Entonces necesita bustos y, y sus cositas por atrás. ¿Para qué? Para que llamar la atención y sentirse eh, que su autoestima está bien. Efectivamente, uh -huh. y todo y todo repara en el conflicto de abandono. Uh -huh. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando el hombre es el que tiene las pompas grandes? uy Porque ahí bueno. hay también un tema. Bueno, muy bien, Dije ya que vimos que es lo que le gimnasio. gusta a Leslie. Dale. Ahí sí. Ya vimos que es lo que le gusta a Leslie. Bueno, eh, ¿a, qué vamos? ¿a qué vamos con el hombre las pompas grandes? Imagínate. Leslie va por la calle y ve a un muchacho, ve a Henry Cary, ¿sí? El que sale de The Witcher, ese tipo feo, ¿no? Es, es, entonces le ve las pompas y ve unas pompotas y dice, wow, ¡guau! Esto me lo como vivo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ella está viendo, lo que su inconsciente está viendo, es prácticamente la fortaleza que tienen los muslos en conjunto de sus glúteos y obviamente el torso, ¿Qué hace que sea un buen cazador? O sea, este es un buen proveedor. Pero no va a haber, no, va, no van a lucir unas pompas si no hay una espalda grande. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque si no, sería un cuerpo muy femenino. ¿Sí? Entonces tiene que haber una espalda grande que sea bueno para, car para cargar costales. Literal, es lo que se ve. A las mujeres a lo mejor le, le llama la atención a alguien con unos brazos grandes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Es muy fuerte para la cacería, así que me va a estar nutriendo, me va a estar trayendo los, los alimentos y mis hijos no van a pasar hambre, biológicamente hablando, aunque eh, ahorita las personas ya no piensan en, en querer asociarse. Mí, no, hombre, pues mis instintos y mi inconsciente me ha guiado muy bien. Uh -huh. efectivamente si estuviera, oh, sí. estuviera Nelson aquí le dijera al profe y no le duele nada a esta cuando ve eso <risa> sí, es interesante sí, muy pero interesante si sí sí hay conflictos perdón Leslie que te interrumpa si sí. sí hay conflictos de abandono cuando eh, un chico lo abandona se mete al gimnasio y se pone así grandotote la chica la deja, terminar con su novio o un matrimonio y se mete al gimnasio, se opera y se arregla y queda tal cual. ¿Para qué? Para hacer, llevar a cabo la misma acción de atraer a la pareja. Aunque la gente diga, no, no es cierto, Pff, soy un changuito por si no. Y sí. Bueno, pero sí lo que, lo que comentas de, de la reproducción, no creo que en todas las etapas sea por reproducción. Sí creo que por atracción, pero no por reproducción porque hay cierta edad en la que ya biológicamente el cuerpo no es reproductivo, pero que sí sigue queriendo tener actividad sexual y sentirse deseado, que eso creo que absolutamente en todas las etapas lo vamos a sentir, a menos que tengamos muchísima depresión y muchísimo abandono, pero sí, indiscutiblemente, por eso están este, las esposas que se separan y son las que volteas a ver que son las de 50 y andan con chavitos y ellas están súper operadas, ¿no? inmediatamente es algo que yo comento con mi esposo. Cuando alguno de sus amigos comienza a bajar de peso y comienza a meterse al gimnasio, yo le digo, "Uy, este ya, ¿Ya está nueva falda, <risas> Bueno, no le digo así, eh, le digo otra palabra, pero aquí no lo puedo decir. Y mi esposo me dice, se me queda y me dice, "Oye, que no, ¿cómo crees? A mí no me ha dicho nada." Le digo, "Pues a ti no te ha contado." Le digo, "¿Por qué no le has preguntado? Anda, ve pregúntale." Y efectivamente, ya trae, ya trae alguien más. El instinto. Eh, Maestro Achaiska, aquí tiene la primer pregunta. ah Venga. Y cuando uno es delgado, pregunta Omar Gómez. Buena pregunta. Cuando uno es delgado, te voy a dar un ejemplo muy práctico. Hay quienes sufrimos de piernas delgadas. Uh -huh. Muy delgadas. ¿Sí? Este... ¿Qué es lo que ocurre? Se, se dice que es, quiero no pasar, o más bien, quiero pasar desapercibido. Entonces, ¿para qué adelgazo tantísimo? O sea, una cosa es estar delgado y otra cosa es adelgazar de más y verse a lo mejor demacrado. ¿Qué ocurre ahí? Es, quiero pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tuvimos un papá y una mamá muy estresantes, llamémoslo así, muy exigentes. ¿Y qué es lo que ocurría? Llegaba papá, llegaba mamá y decía, a ver, hijo de, hija de la, ven para acá, ¿qué hiciste? Y, y más si éramos bien traviesos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Bajábamos de peso, queríamos desaparecer. Y viene con un conflicto acompañado de la tiroides. Porque la tiroides lo que hace es activa, activar la huida o activar la parálisis. ¿Y qué ocurre? Se, se activa la huida, bajamos de peso o necesitamos no tener nada de carga de peso para poder huir rapidísimo o si es parálisis, se nos paraliza todo el intestino, es ahí donde se llama hipotiroidismo y si es rápido, hipertiroidismo Así es gracias, le doy saluditos rápidamente, eh, Doris dice buenas noches Vendaño Benda, Nas dice hola buenas noches buenas noches dices eh, Yagi creo que así es el nombre, perdón si no lo, de, lo digo bien, María Luisa Durán, buenas noches, saludos desde Hidalgo, México, Violeta Alarcón, buenas noches, eh, saludos desde Quito, Ecuador, Brian Briana hola, Doris Arco, buenas noches desde Perú, Namaste Biomagnetismo Cuántico, hola, buenas tardes, saludos maestros, Miguel Ángel Espinosa, gracias por compartir, Silvia dice, buenas noches doctor Bello, ya lo castigaron, Gusto de saludarlo y a sus lindas invitadas. Gracias. Eh, Dios les bendiga. Nuestro cariño desde Lima. Bri eh, Brianna dice saludos. Buenas noches. Saludos. María Isabel Next, aquí Llegué. Aquí estoy. Buenas noches, queridos maestros. Y gracias por compartir. caros y Avendaño Nas. Muy padre el tema. Y desde Juárez, Chihuahua, nos dice Briana, buenas noches, saludos y bendiciones desde Chalco, Estado de México, Caros. Chicas, adelante. Gracias a todos por estar aquí. Buenísimo, buenísimo. A mí me encantan estos temas porque tienen todo que ver con quién somos, ¿no? ¿Qué hay detrás de la máscara que tenemos todo, todo el tiempo? Uh -huh. y, y quiero decirle al profe aquí preguntarle, este, ¿hay más de un conflicto? que, que tiene la persona, por ejemplo, esta delgadez que decimos, puede tener más de un conflicto. Mm, sí, porque es literal, tendríamos que buscar dónde generas el estrés, con quién generas el estrés, porque el estrés se puede generar desde la pareja, desde el hijo, desde el padre, desde la madre, desde el trabajo, desde, desde donde quieras. Entonces, eh, aquí lo importante de nosotros como decodificadores, necesitamos identificar dónde o qué está generando el estrés. Vaya, me tocó una persona que dice, profe, es que llega a consulta, es que tengo muy bajo peso. Y sí, pesaba 45 kilos, con una estatura de 1.70. Imagínate, estaban los puros huesos. Entonces, ya analizando dónde estuvo el estrés... Pues sucede que la persona se estresaba porque habían cambiado, le habían cambiado de superior en el trabajo y este no le exigía, pero la simple presencia de esta persona hacía que él temblara porque con él no se metía, pero con los demás sí eh, se comportaba de una manera desagradable generando estrés en todos. Entonces, ¿qué, qué hacía él? Quiero desaparecer para que esa persona que me puede sabotear mi trabajo no me vea. Entonces, ahí tuvimos que estar escarbando cómo fue tu relación con papá, cómo fue tu relación con mamá, si tuviste algún problema de niño, si tuviste algún abuso, si tuviste alguna situación o circunstancia de joven, qué pasó cuando te casaste, qué pasó cuando tu, tu primer hijo nació, que tenías trabajo, eh, cómo te sentías en ese momento. O sea, es un análisis muy completo lo que se requiere hacer para lograr entender el conflicto original, pero literal todo es, quiero desaparecer, pero hay que echarse un clavadito a las memorias para saber de dónde viene el conflicto. Excelente. Una pregunta. ¿El por qué usted recomienda no colocar así pares nada más y hacer un buen análisis o hacer un buen rastreo. Ok. ¿Por qué no te voy a recomendar pares biomagnéticos primeramente? Mm. Porque el recomendar pares biomagnéticos, siempre lo decía el doctor Gois, no son recetas de cocina. A pesar de que insistimos en un par biomagnético para dolor de cabeza. No, ni un par biomagnético te va a quitar un dolor de cabeza a menos de que entiendas que ese dolor de cabeza es provocado por qué. Un microorganismo patógeno, un, una asociación de pares biomagnéticos, que asociación son varios pares biomagnéticos, ¿no? Entonces, si yo te doy los pares biomagnéticos para el bicho común de hoy en día, jamás te vas a curar jamás te vas a curar. Aunque andan por allá las pancartas y pone estos pares y pone tal. Cada persona tiene sus conflictos personales. Te lo voy a explicar bien fácil. Imagínate que tú tienes un conflicto con Nelson. ¿Sí? Isa tiene un problema con una hija. Leslie tiene una, un problema con una pareja. Y ambas manifiestan el mismo sí, síntoma. ¿Sí? Ejemplo. Una hepatitis, una inflamación del hígado, una gastritis. Así lo ponemos, hepatitis y gastritis. ¿Qué ocurre? Las tres están pasando por un problema económico. Las tres están pasando por algo incoherente. Pero cada parte de su cerebro está conectada con una parte de su cuerpo. Cuando una parte de mi cerebro está adaptándose a la realidad va a generar cierta actividad neuronal enviando neurotransmisores a las, um, a las neuronas para que el órgano se comporte de, de cierta manera para adaptarme al ambiente. Entonces, eso va a manifestar la distorsión bioeléctrica, digamos, de los pares biomagnéticos que en Joyce va a ser diferente, que en Isa van, van a ser diferente, que en Leslie van a ser diferentes los pares biomagnéticos. ¿A raíz de qué? De que cada una tiene una cosmovisión, una percepción de la realidad. Por eso. Gracias. Eh, Así una... o, más, o más explicado, <risa> no, o más bien. elevado. Está bien, y me gusta porque también aquí usted dijo algo muy importante, no solamente va a ser de pares magnéticos, también está lo emocional, que es lo que se estaba hablando antes, lo físico, lo mental lo psicológico. Entonces, se la hice porque la mayoría de personas últimamente están Pidiendo pares para aquí, pares para allá y especialmente en grupos. Entonces hay gente que le cuesta entender de que todos somos diferentes y que no por eso todos, si tenemos una hepatitis, van a ser los mismos pares. No, todos tenemos vida diferente. Hay una pregunta acá, dice, eh, buenas noches, cuando hay estómago abultado. ¿Cuál sería aquí el problema eh, biológico? Bueno, Digamos, de... la emoción o psicológico. Eh, porque eh, están haciendo eh, preguntitas así y les agradezco mucho las preguntitas estas que están haciendo al, al maestro, pero también traten de buscar otras preguntitas. <ríe> Aprovechemos que está aquí. <ríe> ok, el conflicto maestro. biológico de distensión abdominal. Sí, vamos, vamos a, a dividirlo a, y hablar claramente. La distensión abdominal es cuando mi abdomen comienza a parecer como si yo me hubiera tomado 10 cervezas, ¿no? O como si hubiera comido una, um, si hubiera tenido una ingesta de comida muy, muy picante o con muchas especies. Vamos a dividir la palabra, in- Flamación. Enflama. Algo me está quemando. Y normalmente cuando se presenta una distensión abdominal a las mujeres es muy común que les dé colitis. ¿Por qué? Porque hablamos de una emoción que se llama traición. Y curiosamente, la mujer tiene una percepción muy, muy básica hacia la traición. Todo te parece. Traición. No pueden estar dos amigas viendo la televisión porque ahí está enojada conmigo. ¿Y por qué no me habla? Porque, o sea, imagínate, de seguro ya le gustó mi marido. O sea, es un ejemplo, ya le gustó a mi novio y, y empieza a, a, a rumear. ¿Sí? Ese tan simple, tan simplemente eso ya comienza a generar una distensión abdominal porque lo siente o lo percibe como una traición. O oh, ejemplo, quedaste de hablarme a tal hora y no me marcaste. Traición. O sea, el inconsciente lo codifica de esa manera. Por lo tanto, es algo que me quema. Esto lo percibo yo como si fuera lo peor. ¿Y qué es lo peor? El desecho de nuestro cuerpo, las heces fecales. Entonces, las heces fecales a mí a mi percepción, me, me queman. Entonces, ¿qué voy a hacer? Generar inflamación. ¿Cómo la ves? Y yes, excelente. Eh, ¿Es mi pregunta? Sí, quiero añadir algo, o preguntar, o, o, co o corrección, que me corrijan. <risa> también se puede deber, sí, en que las hormonas no están funcionando de una manera correcta, porque también estas son la peor enemiga o la mejor amiga del ser humano de la mujer, ¿no? Que las hormonas puedan no funcionar, ¿no? Y que estén eh, ayudando a la inflamación del cuerpo. Y otra sería, este, eh, pues esa sería ahorita. Luego les paso la otra. A uh -huh. ver qué, corríjame o de redireccioneme a ver cómo vamos aquí con eso. Bueno, buena eh, pregunta. Las hormonas van conforme a la adaptación del organismo. No importa si estás en, en, en tu ciclo como tal, al, al inicio o al final o a la mitad. Lo que importa aquí es tu adaptación porque debemos entender que la mujer es más susceptible a las emociones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa susceptibilidad emocional se desarrolla desde las épocas muy antiguas porque la mujer es protectora, y debemos de entender también que en su momento la mujer era la matriarca, o sea, aquí por... todo se hace por mis o varios. entonces, aquí la, ese pensamiento de aquí mis chicharrones truenan, de la mujer sigue hasta el momento, porque antes era un matriarcado, y las hormonas son las que rigen, las que guían, las que organizan. Sin embargo, depende de qué tan hormonal esté, me va a afectar mis emociones y va a ser más susceptible que yo perciba la traición o que simplemente la suelte y no pasa nada. ¿Sí? Sí, tiene razón, Leslie. Van a ayudar a que, a que el conflicto se haga, más, se haga más dramático. O sea que se van a, a dar la mano. Efectivamente. <risa> ¿Sí? al drama ahí se lanzan al drama o bien puede ser sumamente estrés ¿y qué genera el estrés? sí, bueno. por supuesto pero no precisamente porque por lo menos yo no me considero eh, una mujer este, muy particular que digamos en cuanto a ser susceptible eh, de los ejemplos que dio por eso me dio mucha risa porque tengo muchas amigas que sí son así y entonces Ajá. yo las observo desde mi neutralidad y me río, pero yo no soy así con ellas. Pero en cambio, a mí, cuando estoy en niveles de estrés, en donde estoy haciendo muchas cosas y mi nivel de estrés es muy alto, pues eso me va a provocar una colitis. O sea, ya lo tengo súper entendido porque estoy haciendo muchas cosas y estoy estresada y no tiene nada que ver con las hormonas. Pero sí con el estrés. O sea, a mí me afecta muchísimo el estrés indiscutible. Y más susceptible. Sí, pero también recordemos que somos multisistémicos y pueden ser muchas cosas las que están, porque todo se mueve, ¿no? Y se va combinando o se va eh, moviendo una cosa, mueve la otra o la detiene. Entonces, en, esta, en este, este montón de sistemas que tenemos físicos, energéticos, pues yo creo que todo más de una cosa va a afectar. Estrés, emociones, alimentación y todo lo que traemos ahí cargando encima. Hay cuatro factores muy importantes eh, que van a detonar un signo, un síntoma. Una emoción, aunque no se consideren emocionales, el inconsciente es, es aquello que no logramos entender o controlar porque está ahí. ¿Y qué es lo que quiere el inconsciente? Hacerse consciente. Por eso se manifiesta como síntoma. ¿Qué es lo que ocurre? para que se comience a manifestar como un signo síntoma, debe tener cuatro características. Una emoción vivida en soledad. ¿Cómo cuál? A lo mejor Isa está muy estresada y no le dice a nadie, estoy estresada. A lo mejor no lo necesita decir, ¿verdad? En su momento. Uh -huh. Sí, porque ya todos se dan cuenta, los, los cercanos, ¿no? Una emoción vivida en soledad. Una emoción que no tuvo solución. Ahí es donde tú eres. Una emoción sumamente estresante con un agudo dramático. De acuerdo al drama que le metas a esa situación, a ese evento, va a ser equivalente al grado del síntoma que vas a manifestar. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo. Una persona que va por la calle y de, de repente inicia un terremoto. Por ejemplo, que ocurrió aquí en Turquía? Imagínate una persona que tenía su negocio, su establecimiento, que ya, te, ya era próspero, ya tenía años, y la tierra se lo traga. Se traga tu casa, se traga tu, tu negocio, se traga tus máquinas, se traga hasta tu, tus familiares, tus trabajadores, y te quedas tú afuera, viendo qué va a ocurrir. Claro que se va a volver un cáncer in, imparable, se va a volver una enfermedad tan conflictiva, porque número uno, una emoción vivida en soledad, ¿Con quién lo platicas? ¿Con quién lo verbalizas? Con nadie. Sin solución, ¿Cómo solucionas un terremoto, una pérdida de esas? No se puede. Un estrés, obviamente, va a generar un estrés impresionante, y con un drama, haber perdido todo. Todo. Entonces, esa, ese evento va a hacer que literal explotes. Tu cuerpo no se va a poder adaptar y va a terminar mejor matándote. ¿Por qué? Porque la biología nos dice que la hormiga que no sirve, la biología la mata. Eh, fue la primera que echan de, de la manada, del, del nido. ¿Para qué? Para que no estorbe, para que se muera sola. Son, son conflictos, son temas muy, muy fuertes, ¿no? Al fin de cuentas. Eh, pero es como, como funciona la biología así funciona la biología, igual en, lo, en los lobos, están está cazando el, el, el venado ¿y a quién se comen? al más viejo al más jodido, al que al enfermo, órale, comen ese, ya no sirve la biología los, los aísla uh -huh. para que se mueran entonces, por eso nos damos cuenta que una persona que ya no se siente capaz de ser productivo protector parte de la manada, se muere y se enferma por, rápido. Y se enferma efectivamente. Emocional, psíquico, mental, Muy psicológico. Ah, por eso muchos eres... de nuestros ancianos se enferman. Uh -huh. Por eso. Aquí hay una pregunta, maestro. Uh -huh. eh, pregunta. Maestro, una persona que se esfuerza tanto y no tiene éxito como biomagnetista y quiere emprender un proyecto, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué usted eh, les puede aconsejar o qué cree usted que les puede impedir el no tener ese éxito, el no sentirse, eh, digamos, eh, como merecedor de lo que está estudiando? Porque no siente de que, um, puede ser que se sienta que, que no, no le creen, ¿no? Que está estudiando y que está aprendiendo, que está apto para ser terapeuta. ¿Qué consejo le daría usted a esas personas? que no comprenden el por qué no tengo éxito si estoy estudiando por qué no tengo éxito si estoy estudiando ok, número uno, no practicas número uno, no practicas el éxito no va a venir de la noche a la mañana con el primer paciente que se te ponga enfrente el éxito va a partir de acuerdo a la práctica que tú le metas en cualquier situación necesitas 10 horas mínimo para volverte para decir que sabes algo diez mil horas de práctica a mí me, tocó, me tomó mucho tiempo ¿qué pasaba? yo ponía los imanes y no se curaban de primera instancia de repente se empezó a curar uno otro, otro pero aquí la diferencia yo estaba de casa en casa tocando puertas regalando terapias hablando con el de la tienda con, con Panchito, con Fulanito con Merenganito a todos les daba terapias. Tan así era mi tenacidad. Y digo tenacidad de que era terco. Que, a, que todos se enteraron de que yo, era, de que yo ponía imanes. Pasó un, tuvo que pasar tres meses para que las personas comenzaran a ir a buscarme precisamente a mi casa. Pero yo, lamentablemente, o afortunadamente, me quité la vergüenza. Aunque me dijeran brujo, aunque me dijeran en el chamán del pueblo... Aunque, uh -huh. y, y tantito peor mi edad, tenía 20, 21 años. Era un mocoso. Sopotillo. Sí, uh -huh. o sea, ¿y qué pasa contigo? Ya, ya estás grande. ¿A poco te, da, te va a dar vergüenza? ¿Sí? Iba hasta con el sacerdote le regalaba terapias. ¿Sí? El señor cura de, del pueblo para que me anunciara. Nunca me anunció, pero bueno. Este, sí me recomendó dos, tres personas. Pero al fin de cuentas, de tanto que estuve terqueando, llegué a ir a viajar inclusive porque la gente me hablaba llegué a tener 86 pacientes en un solo día y, y tantos más en cola porque ya eran las 3 de la mañana y ya no podía atender más ya estaban desde las 7 hasta las 3 de la mañana 7 de la, de la mañana a 3 de la mañana o sea, es tan así el caso donde para ti, primeramente para ti que es el éxito ¿por qué lo haces? ¿sí? Si lo haces realmente por ayudar o lo haces por el dinero. El dinero es consecutivo a hacer lo que realmente te gusta hacer. ¿Sí? O sea, sí. si uno inicia un proyecto por el dinero, obviamente es, es parte del objetivo. Uh -huh. Pero si tu objetivo real es ayudar. Cambia la cosa. No te la vas a acabar. Porque ya no te vas a preocupar por el dinero. Y si tú lo que buscas es el dinero, ¿qué crees? Jamás te va a llegar. Hasta que lo sueltes. Hay una parte del libro de conversaciones con Dios que dice, puedes tener todo lo que quieras, pero no puedes tener lo que quieres. Porque si tú pides algo desde la carencia, ¿qué crees? Eso se te va a dar. Carencia. Dios, por favor, quiero dinero. Eso va a ser. Sigue queriendo dinero. Dios, por favor, quiero un, una pareja. La primera palabra. Quiero. quiero. Ah, perfecto. Sigue queriendo. Efectivamente, quieres. ¿Sí? sí Dios, es. gracias porque me siento abundante. Mm, muy bien. Porque al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo que tenga se le quitará. ¿Sí? Entonces, si estamos desde la carencia, pelas con todas las palabras. <risa> <risa> ¿Sí? Entonces hay que estar desde la abundancia. Si tú no te sientes abundante en el punto de yo soy terapeuta y le echo ganas y hago lo que inclusive mis maestros me dicen para que me vaya bien, pues ¿qué más te va a ir? bien. ¿Qué pasa con mis alumnos? Tienes que dar life, les dije a Joyce. Vamos a poner a Joyce con, como ejemplo. Tienes que estudiar, tienes que practicar. Profes que nadie me conoce. Pues date a conocer, haz live, platícales a todos lo que haces. Deja de ver novelas, me ponía. De, deja, exactamente, deja de ver películas y novelas de mexicanas, tantito peor. En lugar de eso, ponte a estudiar. ¿Y qué ocurrió? Ya Joyce, súper conocida ya, ya no está batallando por eso. ¿Sí? Y lo demás, quedó en segundo plano. ¿Sí? Cuando comienzas hacer eso que a lo mejor no te gusta, terminas, eh, comienzas fingiendo y terminas creyendo. Porque yo no quería ser ni siquiera doctor, yo aunque, no, no quería ser maestro. Y mira, ¿Dónde estoy? <ríe> <ríe> maestro, aquí le voy a leer algo bien parecido a lo que le dije. ¿Qué emoción está implicando... A una persona que se esfuerza y no tiene éxito en emprender un proyecto, como ser un terapeuta, porque hay personas que les piden también eh, que les hagan terapia o rastreo y han comentado y se les comenta que no se les puede realizar o no les permite ¿no? el eh, libre albedrío, que uno les haga terapia. ¿Por qué razón pasa eso? A mí me pasaba casi de inicio, porque tenía muchas creencias. ¿Sí? Creencias limitantes donde yo decía, no es que tu cuerpo me dice que no lo puedo atender. O sea, ¿en serio? ¿En serio todavía estás en ese punto donde crees que vas a intervenir en el libre albedrío? ¿Todavía crees en el libre albedrío? ¿Todavía estás pegado a religiones? Y no es malo, lo malo es que te fanatices y se vuelva tu vida. Aquí a lo mejor a muchos les va a doler y a otros les va a gustar. <risa> Pero este, la idea es de que si sigues viviendo con las mismas creencias que viviste ayer, no vas a llegar al atardecer. Hay que hacer un cambio de paradigma. Los pacientes, tu consultante a cual le quieres hacer un rastreo, una terapia, te va a contestar la bioenergética. Que la bioenergética proviene de la respuesta de código binario, de respuestas de acortamiento de un músculo, un miembro pélvico, un, un dedo, a lo cual estás entrando a un campo de información. Sea presencial o sea a distancia. Estás entrando al campo de información que existe en todo el planeta. Pero no le tienes que estar pidiendo permiso ni al osito bimbo, ni a Diosito lindo, ni al universo, ni a, las, ni a nadie. ¿Por qué? Porque si tú estás vibrando más arriba de las creencias de conceptos demoníacos y espirituales, tú estás ayudando, no te estás metiendo con esas partes, que al fin de cuentas siguen siendo conceptos. La construcción del ser humano en su cerebro, le encanta meterse en tonterías de esa índole. Y no estoy hablando de, de basarlo a lo científico, sino basarlo, sino más bien elevarlo un poquito más y entender que lo que el ser humano es, es amor. Y eso no te va a impedir en ningún aspecto poder ayudar a una persona. Pero si tú todavía estás aquí abajo, creyendo que te vas a contagiar y que se te van a pegar las malas energías y las malas vibras, pff, ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar estancado con creencias de hace 500 años. Ok. Leslie, ¿quieres contestar algo? Claro que sí. Yo quiero aportarle a la persona que dijo, ¿cómo es que no le va bien, ¿no? O por qué no le va bien cuando se está dedicando al biomagnetismo o a cualquier cosa a la que se dediquen. Eh, desde mi punto de vista y experiencia, puedo decirles de que ustedes son el producto. Si ustedes conocen de la A a la Z lo que están, lo que están ofreciendo y lo dicen así con, con esa fe, ¿no? De que funciona te conoces todas las partes, te pones a estudiar anatomía y, y sabes, ¿no? Le vas a decir a la gente, te funciona porque te funciona. Porque si sabes, como dice el profe, hoy ¿no? nos ha enseñado, si tú deshaces, descuartizas a la simbiosis, tú sabes que vas al punto y la gente se va a mejorar. Si tú conoces, eh, pues no causa y efecto. Conoce, conoce tu producto y tú eres la mejor prueba de que existe porque si la gente ve que a raíz de que a ti te funciona cómo te va, te van a preguntar qué estás haciendo, dónde lo agarraste y si dices pues yo lo hago, a mí me funciona esto, claro que sí y eso, ¿no? lo, la rueda desde el principio ya está hecha y si te vas de persona en persona, pasando la voz, no pasando sin, sin que te paguen, <risas> pasando la voz, que tú haces esto, pues por consecuencia te va a funcionar, te van a conocer. Y, y, y pues sí, eso es buenísimo desde mi punto de vista. Y lo que a mí me ha funcionado siempre, tú eres el producto. Así que también conoce a las personas, no sé muy dedicado, porque se trata de que conectemos con esa persona que necesitas, cómo puedo ayudarte. Eh, y creo que hay aquí, eh, creo que hay diferentes tipos de terapeuta. Hay quien solo pone los imanes con rastreo. Hay quien hace la terapia y te pregunta, no te va preguntando, tu historia clínica, ¿qué te pasó? Entonces, eh, pues ahí decides tú qué tipo de terapeuta quieres ser. Y si tienes más herramientas, intégralas. Y conoce todo lo que haces, conócelo. Y pues habla, ¿no? Desde tu experiencia. Es lo que puedo decirle. Y con respecto... Eh, al otro punto, ¿no?, de que, de que por qué funciona el cuerpo, a quién se le pide permiso y no. También existe como en la hipnosis, en cualquier otra terapia, la persona que viene tiene que saber que va a venir. Tú quieres hacer el cambio y cuando es de parte, desde, de, aquí les hablo todo desde mi experiencia, diferente a la del profe, a la de Joyce y a la de Isa. Entonces, cuando la persona viene, si es la madre de un menor probablemente, eh, desde los estudios espirituales tiene cierto, cierta potestad sobre su hijo hasta cierta edad, no como los 15 años. De ahí en adelante ya la energía es muy diferente y esta persona ya puede elegir o decidir por sí mismo si quiere hacer algo o no. Eh, y ya pasando un poquito más profundo, va a depender del terapeuta si sí, es un terapeuta eh, que ya va más a lo espiritual, eh, si sí es más conectado a la tierra, depende mucho del terapeuta. ¿Cómo lo trabaje? Porque cada uno trae una, una maleta de herramientas y por lo menos a mí sí me funciona conectar, pedir permisos, porque traemos procesos de, espirituales, no lecciones de vida, eh, lecciones del alma, contratos del alma. En fin, hay una serie de cosas muy interesantes allá donde, donde no se ve. Más allá de lo físico. Pero aquí, te, te voy a interrumpir, Leslie Discúlpame, pero te voy a interrumpir. Para llegar al nivel de Leslie primero debes de poner los pies en la tierra y luego ya después conocer otras cosas más elevadas, con una conciencia superior. ¿Por qué? Porque a veces queremos iniciar arriba. Y no estamos ni arriba ni abajo. Sí, no, o sea, estamos perdidísimos. Y que conéctate, no sé qué. Caray, no me pone conectar ni aquí a la tierra. No me conozco aquí. Es, ¿Cómo quieres que me conecte con San Germain o no sé? Hay que, como dice Leslie, llevar procesos a cabo. Tienes que conocer de pi a pa. Y como decimos en la Shaka, si no sabes lo que estás buscando, no lo vas a encontrar. Y todo. Con referente a lo que dice Leslie, es correcto. ¿Por qué? Porque si tú ya conoces una situación de decir, si sabes que yo me conecto con, un, con una información más allá, que me baja así la información que tú tienes, claro que es válido, claro que es súper válido el permiso para que mi, mi consciente e inconsciente trabajen de una manera impresionante, pero debes de estar en un nivel más ratito, ¿no? Y otra como, cosa también muy importante, no. a veces creen que porque leen un manual que se encontraron en internet, ya con eso se lo aprendieron y definitivamente <ríe> no, deben de ir con un buen maestro externo porque uno es tu maestro interno que te va a enseñar muchísimas cosas muy importantes, pero para esto necesitas ir con un buen maestro que tengas una buena formación para que realmente tengas las bases encuentres la lógica dentro del método científico y después llegues a la mecánica cuántica, que es donde no le tienes que pedir permiso a nadie. ¿no? Uh -huh. Entonces, son, son extremos de aquí hasta acá que indiscutiblemente requieren de formación, no únicamente de, de agarrar un libro, porque no le vas a entender aparte. Si realmente no tienes una buena formación, no tienes unos buenos maestros, buenos terapeutas que te instruyan, pues no le vas a entender, porque además todo se conecta. Sí. La materia y la energía absolutamente es ambas cosas, entonces para que logres este entendimiento, pues necesitas un buen maestro, no solamente ver videos en YouTube o leerte un manual que hayas podido descargar, esto es bien importante mencionarlo, no porque por eso la gente pide pares para todo, porque aquellos que, lleg... aquellos que fuimos a una escuela, pues sabemos que el rastreo es el rastreo, por todo lo que ya acaba de explicar. Alonso, entonces, quienes te piden los pares es porque ¿dónde está su formación? ¿qué maestro te enseñó? ¿a dónde fuiste? ¿cuántas horas? ¿qué práctica tienes? Entonces, es claro, ese es el conflicto, dejado. ¿no? Y, y de pronto, cuando tú eres un buen terapeuta, por terapeutas que no han estudiado, pues a ti te tachan de, de charlatán, cuando obviamente esto es 100% eh, científico factible Factible, factible, además es comprobable porque ya es comprobable a través de la mecánica cuántica entonces ya es otro tema más profundo para hablar, pero sí, indiscutiblemente hay que tener una buena formación Yo y eso que, que no lo limite no, lo que decimos que no lo limite edúquese, busque véngase aquí, por eso estamos haciendo y compartiendo esta información para que se prepare, que se eduque porque estamos en tiempos en que se necesitan terapeutas integrales mm -hmm. Bien formados para poder ayudarnos a tener que haya en cada casa un terapeuta consciente, ¿no? Y que pueda esta, la siguiente generación, ser mejor y ayudar a los que se quedaron atrás. <ríe> y vamos todos de la mano avanzando. Así, es. yo quiero hacer, decir algo respecto a lo que acaba de decir la compañera Isa: que tengan mucho cuidado cuando les gusta eh, agarrar un protocolo de alguien que ustedes no saben cómo se usa o quién es, pues a mí hace dos años me tocó algo. Eh, hoy me da risa, pero la verdad, eh, en esa época me enojé mucho porque de repente yo empiezo a ver que alguien me chateaba y me decía, Joyce, mire tal cosa, Joyce, mire tal cosa. Yo me le, le pregunto, bueno, le digo, ¿y usted eh, ha estudiado con este profesor? Me dice, no. Y le digo, pero, ¿y por qué me está haciendo esas preguntas? Ah, es que me lo regalaron. Así me dijo, y como usted me dice, sabe, eh, pues yo pensé en usted para que me, me ayude. Le digo, mire, con gusto yo le ayudo, pero a mí se me paga por ayudar, no lo hago gratis, ¿Por qué? porque es una información muy valiosa. Hay que te darle. Costó a ti? Ajá, causa y efecto. Entonces, otra cosa que es tan importante. Es, para mí, desde mi punto de vista, esto lo estoy diciendo desde mi experiencia, cuando una persona acaba de recibirse de cualquier eh, estudio que haya hecho y apenas tiene al menos dos semanas y un mes, por favor, tenga mucho cuidado, porque para llegar a ser un buen rastreo se necesita al menos desde mi punto de vista, de tres a seis meses. Y déjeme decirle que de tres a seis meses no tiene el 100% tampoco, porque esto es bien amplio, esto es práctica, práctica y práctica. Si yo solo veo a una persona por día o dos por día, imagínense en un mes, no, para mí no se ha practicado lo suficiente. ¿Por qué digo esto? Me han llegado personas así, que apenas acaban de hacer un un taller y ya me están ofreciendo, mire, eh, yo te ofrezco esto y esto y esto y esto, yo le digo, ¿y cuándo se graduó? ¡Oh, eso no importa! Me dijo alguien, no le digo, dígame cuándo se graduó, porque yo necesito saber cuánto tiempo usted tiene. ¿Por qué? Porque yo acababa de ver en menos de dos semanas que se estaba graduando. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado de veras esto de ser terapeuta, ustedes lo pueden ver bien sencillo, como se lo explica el profesor, pero el profesor tiene... Si no me equivoco, ¿tienes cuánto? Como 10, 15 años, ¿verdad, Alonso? 15 años ya. ya estoy Isa, ¿cuánto tienes tú? En tu rama. No, yo tengo menos, como unos 9. ¿Y tú, Leslie? Yo tengo 25 años. ¿Te yo comencé, comencé muy joven. Comencé cuando tenía eh, 17 años. Estaba en la high school y comencé a través de eh, vender suplementos naturales. Ya tenía ah. una historia de mi familia, pero eh, eso se añadió. Y ya de ahí me fui con masajes, y en fin, así se ha venido todo. Y la misma gente es la que me enseña de acuerdo a sus necesidades. Bueno, imagínense. ¿Es ¿Qué los me tienen aquí? a mí aquí? Perdón, yo solo tengo cinco años nada más, pero eso sí, son cinco años de estar estudiando y estudiando, como dice aquí el profe, que yo le decía, ay, Nelson, yo creo que el profe se me ha vuelto a mi conciencia. Porque si yo un día no estudiaba, yo andaba bien incómoda, bien incómoda, decía Nelson, siquiera si me hicieras caso a mí tú. <risa> Pero ven, se vuelve un hábito, el estudiar, el buscar una respuesta. Es por eso que yo desde mi, mi experiencia les digo, tomen en cuenta los años que tiene una persona para que pueda ayudarle a ser un buen terapeuta. Eh, perdón, chicas, si me, me alejé un poquito de la. No, pues ya qué. <risa> ya, ya. Mira, no, no, bueno, bueno, buen, buen tip que. Perdón, que, que interrumpa tantito. <risa> buen tip que diste. Los protocolos. A mí me encanta poner trampitas en mis protocolos. Cierto. Siempre <risa> se los digo a mis alumnos. Y, y tener un protocolo, Shaica no te va a garantizar el éxito. Jamás. ¿Por qué? Porque hay un montón de trampas, porque lo que realmente conoces lo aprendes en, en la clase. Ejemplo, la simbiosis. Muchos han dicho, es que la simbiosis es ta, ta, ta y ya. Pero no te imaginas que duró cuatro horas, más otro, otras dos de repaso para terminar de enseñarles bien la, la simbiosis y ni así aprenden. ¿Verdad, Joyce? No, es, es eh, la simbiosis para sacar una buena simbiosis. Toma tiempo, señores. Yo que tengo experiencia ya, gracias a Dios, hay veces que yo, a mí me ha tomado hora y media sacar una buena simbiosis para que me diga mi paciente se me fue el dolor o me siento mejor. No es fácil. Desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista. No es fácil porque todo conlleva un esfuerzo un compromiso y obviamente preparación sí, y no es solo que es simbiosis es que es un rastreo completo con la simbiosis efectivamente sí definitivamente a mí me encanta utilizar el biomagnetismo eh, complemento no Con otras terapias que hago y la verdad es que a mí me funciona de maravilla eh, cuando llegó mi vida creo que eh, como que era el eslabón perdido <risa> A mí, muchas gracias, de verdad. No tomé con el profesor eh, el fenómeno tumoral, pero lo tomé con Joyce. Es, es, no. Igual, igualito. Entonces, a mí me fascina, me fascina mucho, la verdad, estoy muy impresionada. Todo lo que se puede hacer con el biomagnetismo, ¿no? Es barbaridad, porque se puede hacer en un cuerpo humano, en las mascotas, en las plantas, en las casas. Híjoles, de verdad, es buenísimo, pero tienen que prepararse muy bien. ¿Lisa? Um, ¿Seguimos con este tema o le cambiamos de tema? Cambio no de sé tema. si tengan alguna pregunta en el público, a lo mejor. Mm, aquí hay preguntas. Si no los mandamos a hacer planas de... Tengo que buscar además, un buen maestro, una buena escuela. <risa> aquí tenemos... Eh, Aquí lo que dice Carmen Cuevas, que no sé si es una pregunta para el maestro, que si es verdad lo de los trámites, eh, no sé exactamente a lo que se refiere, maestro, pero dice, por eso me impulsa a estudiar o quizás está refiriendo a, a, quizás a sus protocolos que son buenos y ella lo puso trámites, por eso nos impulsa a seguir estudiando, la verdad no le podría decir. Bueno, eh, a, me acaban de, de dar, de entregar ya este, de la Secretaría de Educación Pública, uh -huh. ya mis diplomas, a lo mejor a, pienso yo relaciones con esos trámites, ¿no? Porque de, debemos de, de entender también que, ejemplo, nuestros cursos, nuestros diplomados tienen créditos académicos, uh -huh. ¿sí? que es para que continúes estudiando y en su momento llegara a, a hacer válidas esas horas que tú invertiste aquí para que tomes una licenciatura, o sea, para complementar una licenciatura. Uh -huh. Entonces, pienso, yo que pueden ser esos trámites, pero eh, en cuestiones de, de Carmen Cuevas es alumna, de Carmen claro que me acuerdo de ella, uh -huh. pero tiene mucho que ver con la situación de que les dejo un montonal de tarea. Sí, ¿Verdad, Joyce? Sí, aquí hay una pregunta de, de Jocelyn Batista. Eh, profe, ¿qué le aconseja a alguien que viene de trabajar Reiki y otras modalidades y ahora está preparándose como biomagnetista? ¿Cómo unir o balancear la espiritualidad del Reiki con el lado científico del biomagnetismo? Ok, ¿no hay diferencia? O sea, aquí no, no es... O haces una cosa u otra, porque no vas a. La, la, la espiritualidad y el cuerpo no están divididos. O sea, no hay división. Tú puedes hacer tu, tu rastreo de biomagnetismo, de bioenergía magnética, vibracional, estructural, moral o lo que sea, y después aplicarle el Reiki. Esto no se pelea. ¿Por qué? Porque cualquier complemento que tú le metas a tu terapia te va a dar ese plus para que tu usuario, tu paciente, tenga una mejoría impresionante. Hay que quitarnos los tabúes de qué es bueno y qué es malo, y que si se contrapone, y que si no sé qué. Qué bueno que pregunta, porque es interesante el saber y, y tener seguridad de decir, sabes que yo vengo de tal, pero siento como que puede chocar. Nada choca, todo es complemento. Isa, discúlpame que te corté, que tú ibas a hacer una pregunta. <risa> ¿No? ¿No? Ok. Eh, bueno, maestro, aquí lo que hay ya son eh, preguntas sobre eh, biodescodificación. Leslie, ¿tienes alguna pregunta tú antes de empezar a hacerlo, eh, hacer estas preguntas para el maestro? Ah. No tanto pregunta, pero sí quiero decirles, yo creo que esta persona está preguntando acerca de los papeles con los que se puede trabajar o si es legal trabajar el biomagnetismo. Y yo creo que para acá puedo decirles, es muy diferente de acuerdo al país en el que estén. El, el profesor está en México, la, otros profesores están en Sudamérica, así que cuando vayan a su país, yo creo que algunos de ellos lo dan apostillado, es lo que tienen que buscar con un notario. También en este caso, nosotras que estamos en los Estados Unidos, yo y sí, yo, este, necesitamos tener una licencia de masajista, ya sea de 100 horas, de 500, de 1,500 horas para poder tocar a la persona. Y en caso de que sea muy extenso el curso o muy caro, también pueden ser eh, consejeros espirituales o el título de reverendo que pueden tomarlo porque les permite tocar a la persona y les permite tener una seguridad de liability para poder este, tocar a la persona. Si eso les ayuda, creo que con eso me quedo. Pero yo solo quiero decir algo. Esto sí. estamos hablando si queremos tocar a la persona. pero como... oh, Dale. Es que ahí es, ¿sabes qué? Perdona que te interrumpa. En los Estados Unidos no importa. Aunque sea reiki, tienes que tener algo para poder estar tocando a una persona porque eh, el único, el, el doctor, ¿no? medicina eh, general o internista puede tocar a la persona. Si eres psicólogo, no puedes tocar a una persona. Entonces necesitas tener algo que te pueda permitir tocar a una persona, tocarla, porque aquí en este país existen las demandas, el acoso sexual y las demandas entonces están como aquí desde que el mundo es mundo entonces sí es necesario tener un permiso y si lo ustedes toman su sus estudios ya sea con el profe Ayache o con cualquiera de las otras personas y viven en los Estados Unidos de acuerdo a su estado necesitan este permiso de la ciudad necesitan tener eso que creo que es más más corto y más cerca que que obtengan este permiso para ser un, un reverendo o un priest o un consejero espiritual. Porque de alguna manera estás trabajando la energía y cabe dentro de lo que es el reiki. Entonces, por ahí, porque hasta los que hacen reiki necesitan tener esto. Así que si eso les ayuda, agárrenlo, porque otra vez repito, necesitamos que tengan eh, sus credenciales para que le puedan dar valor al trabajo que hacemos. Porque si ven el montón, dicen, ah, este no sabe, nos tachan de charlatanes. Y de lo que sea, yo siempre les recomiendo, agarren sus credenciales para que esto los respalde donde quiera que estén. Perfecto. Yo lo que quería comentar era que yo fui hace años al town, eh, a la ciudad aquí, y se hizo ese comentario. Fui, hablé con alguien, y la persona me dice a mí, eh, ellos no conocían lo que yo estaba haciendo en esos momentos lo que estaba estudiando pero yo le explico que yo lo estaba aprendiendo a hacer a distancia no sin tocar a la persona me dijo Bueno ahí no le veo yo que tengamos un problema porque tú no estás teniendo contacto con las personas pero sí es muy importante que te averigües estos detalles porque eh, para evitarse uno un problema, digamos, o una mala interpretación. ¿Por qué lo estoy mencionando ahorita? Hay muchísimas personas y en todo el mundo que no están apostillados, uh -huh. que no tenemos credenciales como las que tú tienes y sin embargo nosotros estamos trabajando, pero estamos haciéndolo con el mayor respeto y la ética posible que podemos y que tenemos. Pero eso no quita que nosotros no nos pongamos a la vanguardia o las pilas, como dice el salvadoreño, para seguir los consejos de la maestra Leslie. Hay que buscar esas alternativas que nos van a ayudar en un futuro, o en el presente o futuro, a que podamos eh, tocar a las personas. ¿Para qué? Para evitarnos un problema. Es por bueno. eso que lo estoy mencionando, para que no entren en pánico y después empiecen a llamar al pobre Alonso y a todos los profesores que, mire, que aquí, que, que No. Pues que vayan a su ciudad, porque ahí les van a decir que necesitan que vayan a su ciudad, que vayan con un abogado, con un notario y se van a evitar muchos problemas eso. y se van a informar mucho. Exactamente, eso es lo que yo pretendo que la persona entienda para que no diga después: Ah, pues lo que yo estoy haciendo y lo que yo he estudiado no me sirve, como no señores, claro que le sirve, ¿por qué no? <ríe> Pero Mire, incluso, hay que tener cuidado, eso es muy, muy importante. Incluso, fíjate, hasta pueden eh, de los que viven en los Estados Unidos, hasta pueden reclamar los estudios que han. Los taxes te permiten reclamar $200, $2,500 en tus estudios. Y si tú enseñas que ya has estado gastando o invirtiendo, mejor dicho, ¿verdad?, en tu educación, te pueden reembolsar algo. Así que todos ganamos. Todos ganamos. Así que solo hay que informarse. Exactamente. Eh, Isabel, no sé si querías comentar algo. Y yo sí facturo, ¿eh? <risa> y sirve para, para, para los taxes. <risa> Isa, ¿quieres comentar algo? Pues creo que ahora sí ya le vamos cambiando. Profe, ¿qué prefieres? ¿Biomagnetismo o bioenergética? Híjoles, buena pregunta. Mi trabajo ahorita es 100% a distancia con la, con la tele bioenergética. Pero de lo que yo realmente estoy enamorado es del biomagnetismo. ¿Sí? Es lo que a mí me dio de comer muchísimos años y me sigue dando. Porque es diferente la sensación de decir, ah, ya te hice el rastreo, levántate, ya anda. ¿sí? A distancia, ay, sí si ya me levanté, no me duele acá. Pero es diferente tener la seguridad de decir, te estoy poniendo el imán y yo lo estoy viendo donde lo coloco. A diferencia de escribir los pares biomagnéticos y decirte los impacto a distancia 100% con potencia infinita. Y y la persona dice, sí, me sentí muy bien. Y sé que a distancia se potencia todavía más. Pero presencial es como tener ese sabor, ese contacto humano. sí Ese contacto humano que tú dices, no te preocupes, mira que estoy, vamos a buscarle, vamos a echarle ganas. Y yo tengo la seguridad de ponerte el imán donde yo sé que va, o donde me marca tu cuerpo. Entonces, ay, sí, esto, me, me pones entre las paredes y la pared. Vivo de, de, la, de la tele y bioenergética, bioenergética, pero amo el, el par biomagnético, el biomagnetismo, porque es lo, lo primero que yo aprendí. No, y además es más bonito cuando está uno empezando a poner pares y se quedan dormidos. Ah, sí, claro. <risa> Hasta roncan. Y personas que dicen, no, yo nunca me duermo. Empiezan como periquitos a hablar, hablar, hablar, hablar. Uno está trabajando, pone apenas tres palas de imanes y se quedan perdidos en el suelo Hoy me habló una, una amiga mía, eh, terapeuta de Perú, y me hizo esa pregunta. Joyce, a mí se me duermen los pacientes. ¿Está bien o está mal? No sé qué hacer. Esa pregunta me la hicieron, por cierto, hoy a mí en la mañana. Le digo, está perfecto. No te preocupes. Maestro Chaiska, le preguntan aquí. Eh, Alonso, teléfono para información de la clase del curso de los ojos. ¿El sí. próximo sábado? ¿Cuándo El es? El próximo sábado. Uh -huh. De 10 de la madrugada a 2 de la tarde <ríe> va a ser este curso. Okay. Va a ser prácticamente... Eh, bioenergética eh, va a ser este clase de anatomía de, de los ojos va a ser ejercicios maravillosos para que tú puedas dejar los anteojos ahí hasta dejé una clase gratis ahí en eh, en YouTube pero pues ni Joyce, ni Leslie, ni nadie ven hacen los ejercicios ¿verdad? yo dejé <risa> los lentes lo he visto, profesor. Por eso, ven, no, no, no, no, no, no, no, no lo habías, lo habías visto. Tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque <ríe> usas lentes. Y bueno, eh, que... prometo verlo y hacer los ejercicios y poner todos los comentarios habidos. Yo dejé los lentes, comencé a hacer los ejercicios y en el, el primer día que hice los ejercicios, dije, ya no voy a usar los lentes. No me importa que, que, que vea visco y choque y no me no importa. Comencé a hacer los ejercicios a la semana. Ya tenía mi vista de 4K, literal. ¿Sí? Miopía, astigmatismo, queratocono, desprendimiento de retina, era lo que yo tenía. Sí. Y bueno, pues les paso el número de contacto. Más 52, porque estamos este, en México. 33 25 07 77. Cuatro, tres, más cincuenta y dos, treinta y tres, veinticinco, Aquí lo coloco ya en, en el Facebook Live. así que búsquenlo, aquí está en los comentarios, ya lo vi yo. Dice Petri García, yo sí lo hago, doctor, los ejercicios. Ella es bien aplicada, tiene 10 estrellitas y pongámosle una al <risa> Bueno, yo en este caso quiero compartir. Yo sí he trabajado mucho con mi vista. Tengo menos graduación porque antes tenía más. Y en mi familia existe el astigmatismo. Así que lo he venido trabajando este, muy meticulosamente con mi familia porque, como les digo, uno tiene que ser el ejemplo ¿no? De, de, desde el producto. Entonces, este, por eso es que me está tomando así de que de repente me vean silentes y punto número dos, me gusta usar lentes. Tengo muchos lentes. Ya, ya hizo la inversión, ¿verdad? <risa> Aparte se ve fresona con sus lentes, pues también, güey. Entonces, <risa> eh, sí, pero es, es importante también yo decía ahí, ¿Cómo voy a dar un curso de recupera tu vista si yo uso lentes? Entonces pues, me puse a, a, a aplicar mis protocolos, ¿Sí? Porque por flojo no lo había hecho, ¿No? Entonces, pues, fue rapidito y mis ojos están como de 15. ¿Sí? Excelente. Entonces, entonces tenemos curso este fin de semanita, ¿Ah? Qué bueno. Lourdes dice, wow, eso mismo estoy haciendo yo. Cinco estrellitas más para usted también. Chicas, antes de despedirnos, ¿alguna pregunta más para el profi? Eh... Déjeme ver. No, yo creo que ya respondió eso, porque sí, yo ten, siempre, siempre pensé, porque tomé con el profe algunos, algunos cursos y yo me enamoré también, porque mi amiga Nora Rodas me introdujo a la escuela Shaika. En a Norita, un abrazo a Nora. ¿Verdad? A Nora, ¡yeah! ay <risa> Entonces, nosotros. va a estar con nosotros Nora muy pronto, sí también. Entonces, este, no creo que ella contestó de acuerdo a lo que le preguntó Isa. En mi caso personal yo prefiero la bioenergética, pero también activamos eh, otro tipo de herramientas, ¿no? De, de acuerdo a lo que trabajo y también le ofrezco a las personas mandarles sus imanes. Así que eso pueden hacerlo también. Activar cuarzos, puede activar su cuarzo, eh, otras cosas, eh, hojitas de árbol, lo que usted pueda trabajar y aquí creo que Isa también me va, no sé si me puedes apoyar un poco en eso, que podemos activar hojas de, de árbol, con, porque también tienen positivo y negativo. Podemos activarlas de acuerdo a la bioenergética con, con, con cierta frecuencia para que le ayude, entonces a, a mí me, yo, me encanta la bioenergética, cómo se puede utilizar, y la información del biomagnetismo, es creo que una... Una herramienta muy valiosa para poder ayudar a las personas y dejárselos porque obviamente les tiene que quedar eh, este proceso ambulatorio que se hagan ellos mismos no cada cierto tiempo ciertas cosas, ejercicios. Así que no solo el biomagnetismo, tienen trabajo que hacer en su casa porque pues es un trabajo en equipo, el paciente y el terapeuta. Excelente. Um, profe, aquí, ah, perdón Isa. Sí. Ah, pues yo me llevo muy bien con mi ninja interior y entonces es muy curiosa y yo muy preguntona. <risa> Profe, ¿cuál ha sido hasta este momento el mayor aporte que consideras que has hecho a la humanidad? Híjoles. Eh... Pues yo no me considero que haya hecho un aporte, ¿verdad? Este, pero de mis investigaciones... Yo creo que sí. Desde que, desde que empezaste a tocar puertas, desde ahí empezaste a aportarle a la humanidad. Y creo que a lo mejor no te lo habías reconocido. Pero algo en lo que tú digas, esto yo lo he hecho y me siento sumamente orgulloso, no porque solamente sea algo banal o de ego, sino porque verdaderamente es un aporte a la humanidad. Bueno. Prácticamente los protocolos que, que he realizado, que, que trabajamos, que he realizado, este, pues considero que, que son una herramienta impresionantemente buena, básica, eh, que todo terapeuta debería de tener, que todo, inclusive todo médico debería de aprender tanto la bioenergética como eh, la bioenergética vibracional, los cuatro niveles que son impresionantes que al fin de cuentas terminamos tocando hasta temas de desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Temas este de corrección de de problemas genéticos desde el ADN impl implantando códigos binarios, o sea, nos vamos más más profundo, por así decirlo. En temas, por ejemplo, de estructural, la bioenergía magnética estructural eh, que muchos se la quisieron achacar de que ellos son los meros, meros, pero nada <risa> pero no. este De, de estructurar, pues prácticamente pues, son tres niveles. El primero nos habla de, de lo físico. Podemos modificar eh, el cuerpo físico, la estética. sí este eh, El segundo, pues es muy enfocado a enfermedades. Desde el cerebro corregimos los bio -shocks. Y el tercero va a la psique. Entonces corregimos las percepciones distorsionadas de la realidad de la persona, que también eh, alumnos han dicho, es que se me descompuso el auto. Y le apliqué una, est una estructural y comenzó a trabajar bien, ¿no? O mi, o mi casa estaba, no funcionaba el drenaje, le hice una estructural y ya funciona, ya hay agua. O sea, cosas de esa índole que dices, wow, está impresionantes. Pero también el tema de fenómeno tumoral que para mí es un tema que me pesa mucho porque mi papá falleció de cáncer. Entonces es por ello que yo realmente me decidí a investigar a profundidad, a trabajar verdaderamente para poder ayudar a, esas, a todas las personas para que no pasen lo mismo que yo pase. Para mí creo que es, han sido mis, mis aportes, investigaciones este, que, que he realizado y bueno, y seguimos investigando. Hay muchas cosas que, aunque me ven todo desquacerado, pero no. Siempre estamos con cosas nuevas. ¿Vale? Y viene, viene, inclusive en la nutrición, viene una parte, viene una empresa, a poquito, va a empezar una empresa que tiene tortilla de camote con harina de garbanzo. Entonces... Eh, no por el tema de que sepa delicioso, sino por el tema de cuidado de la salud. Este, el, el garbanzo pues tiene un montón de proteína y el camote pues es un carbohidrato que no se almacena en el organismo, sino que se absorbe totalmente. Entonces eh, creo que le llaman batata en otros países. ¿sí? Uh -huh. Batata o camote. Entonces es importantísimo también que estamos este, introduciendo toda esta parte y, y bueno, seguimos trabajando. Yo siento que todavía no le ha aportado mucho a la humanidad, porque me falta muchos años por delante por sacar todavía más cosas importantes. Pues que sigan, que sigan los éxitos y más aportes, que hayan más alumnos, más terapeutas, que le demos realmente la energía en todos sentidos. Muchas Yo gracias. creo que tenías comentarios. Sí, tengo, eh, eh, okay. tengo dos. Eh, están preguntando por, eh, eh, por conflictos, por lo que estábamos hablando al principio. Eh, quiero explicarles algo. Vamos a, a pedirle que nos ayude estos dos solamente el maestro. ¿Por qué? Porque eh, recuerden que esto, estos programas son más que todo como estudio. Que todos aprendamos sobre los temas que estamos haciendo. El próximo, el sábado, tenemos a, por cierto, es alumno de Chaiska, a Steven. Él va a estar con nosotros eh, hablando sobre la biodescodificación. ¿Por qué nos ayuda la biodescodificación? Y si usted quiere eh, hacer alguna pregunta sobre un conflicto o algo, eh, por favor apúntelo para que lo tenga preparadito para él sábado. Entonces, lo explico para que no vaya a haber un malentendido, que yo no estoy leyendo, que están preguntando. ¿Me entienden? Pero recordemos que el tema también es sobre aprender tips, aprender el por qué funciona el biomagnetismo, eh, por qué hay que hacer buenos protocolos, por qué no se tiene que poner solo eh, pares eh, así por así, nomás. Ahora, Maestro, ahí le va. Mm, Permítame que llame. Eh, dice, Teresa, maestro, ¿cómo descodifico sensación del ahogo eructos y sensación de llenura? ¿Ahogo? Llenura. Bueno, ves una, una situación, eh, obviamente que te está ahogando, ¿no? Te uh -huh. sientes como, como sin escapatoria. Y tiene que ver con una persona a la cual quieres alejar. Porque los eructos realmente pues es eh, mal olor, ¿sí? Y el mal olor se utiliza para alejar. Entonces vivi estoy viviendo con una persona, estoy conviviendo con una persona a la cual quiero alejar porque me molesta mucho su presencia. ¿Qué más? ¿Yo es? Eh, decía, permítame es que un poquito largo, ya lo perdí eh, Eru, ay Dios mío, ¿dónde está? Mm, espérame profe, que se me desapareció a ver chicas, si me pueden ayudar ahí que no lo encuentro no. No sé Erupto, eh, sensación de llenura bueno, uh -huh. vamos hablando que es una situación vivida con la familia que no logras aceptar ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo soluciono? Cuando tú identifiques ese conflicto, las características que te estoy diciendo, tienes que llegar al punto de verbalizar, platicar que sientes que viviste con quien más confianza le tengas. Y cuando hay más manos, pesa menos el muerto. Ok. Perfecto, gracias. Tenía otro. Eh, descodificación de Helicobacter pylori. Ok, bueno. La Helicobacter pylori no es la que nos genera la acidez estomacal ni la que nos está generando el, la úlcera gástrica, sino que más bien es una bacteria de reparación. La bacteria de reparación de la Helicobacter pylori se activa porque. O estás viviendo situaciones muy indigeribles y hay una palabra mmm, que se utiliza mucho que la gente dice cuando es muy corajuda sí, y dice eh, esto me parece una basura esta situación está es desagradable es una mierda por ejemplo este vamos a dar un ejemplo vas conduciendo y se va Joyce conduciendo ¿no? en su coche, y se le mete uno, eh, este hijo de su, ya se me metió, ay, que no, pinche tráfico, está de la, y no sé qué, y... y va percibiendo situaciones que a ella le parecen indigeribles. Automáticamente ¿Qué hace su estómago? Como no puedo digerir, voy a generar más ácido para poder digerir esas situaciones. Sube el ácido por el cardias y el esófago y empieza a quemar, sí, aunque no haya nada en el estómago, pero cualquier situación pequeñita de estrés se activa. Entonces tú vas con el médico y te dice no, a ver qué tengo, este, tengo gastritis. Ah, te voy a hacer una, un examen de Helicobacter pylori. Entonces, ya, ahí te hace tu chequeo y todo el asunto. No, pues sí tienes. Todos tenemos, de ¿eh? les digo, pero está fuera de control porque tú sigues con tus corajes. El ácido gástrico genera una úlcera y la bacteria está para reparar y el médico piensa que la bacteria está para afectar. O sea, aquí el, el pensamiento es al revés de cómo se nos ha enseñado que la biología está contra el ser humano. Está como la tuberculosis. La tuberculosis, bacteria de reparación de miedo a morir. ¿Qué ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial? Pandemia de tuberculosis. Uh -huh. Porque todos están reparando el miedo a morir. ¿Qué ocurre? Y yo les dije, va a aparecer un conflicto en la, en la piel, que son conflictos de contacto. ¿Te acuerdas, Joyce? Que dije, se va a activar la lepra o uh -huh. el, el hongo negro. ¿Qué es lepra. Uh -huh. Claro, ya lo había visto yo. ¿Por qué? Porque son conflictos de contacto. ¿Qué te decían? No toques a nadie, no mires a nadie, este, no te le acerques, no abraces, no saludes, no beses, no... Entonces, esto genera una programación en el inconsciente de esto. La en la de, esto está infectado, así que lo tengo que degradar. Uh -huh. Lepra. Así y es, es una micobacteria actúa como un hongo. De igual manera, eh, la helicobacter pylori no es que te dañe la helicobacter pylori, sino que lo que te va a dañar son tus emociones. Tus formas de reaccionar. Deja de ser tan corajuda o corajudo. Bájale. Si no, ningún imán te va a funcionar nunca. Ningún cuarzo. Sí. Y recuerden, hacer terapias completas, no vayan a empezar, <ríe> que ya me dijo el profe esto y ya estuvo ya y no me funcionó, les está diciendo lo que ustedes le están preguntando, más no está haciendo terapia completa el profe, eso es de la persona que pregunta y si usted cree que no lo puede hacer, entonces busque un profesional para que le haga una terapia completa, eso es bien importante. Profe, para terminar, caída del cabello, por favor. Ok, el cabello funciona como protección, pero realmente el cabello en el ser, en el ser humano y en especial en, en el hombre tiene que ver con el contacto. Nosotros queremos que al tener la barba vamos a sentir menos, sí, pero la barba lo hace mucho más sensible que la piel, ¿okay? nos vuelve mucho más sensibles. En el caso del cabello, tiene que ver con el contacto con alguien que me daba eh, mimos o caricias o aquí le decimos chiqueos. Uh -huh. ¿sí? Aquí en México le decimos chiqueitos o apapacho. Entonces, cuando yo estoy cuando fallece alguien cercano a mí, ejemplo, mi papá, eh, fallece y a mí se me hacen las entradas. ¿Por qué? Porque yo llegaba y él siempre me tocaba la cabeza, como, como me hacía así, ¿no? Entonces ya no está ese alguien. que quiero? Sentir. Sí. Entonces puede ser un conflicto de sensación, de pérdida, volvemos a las pérdidas, donde iniciamos, de pérdida de un ser querido, pérdida de, de pareja, pérdida de, que, de alguien que te hacía así. Y también tiene que ver con la intelectualidad. ¿Sí? Literal, me quemo el coco por aprender. Entonces, si yo, yo estoy comenzando a perder el cabello, es porque me, no me siento lo suficientemente inteligente para llevar a cabo el proceso que hago. Y esto se basa desde niños, una programación desde niño, donde papá y mamá decían, estás bien tonto. <ríe> ¿Ok? Son programaciones, programas que vienen. Pero ya lo no hablará Steven, este próximo, Sábado. el, el próximo sabadito que estén aquí con ustedes. Ajá. Es muy bueno, Steven, muy buen, buen alumno, bien estudioso. Así es. Tengo ponerte. una pregunta. Dímele. Eh, ¿Qué pronóstico tiene, profe, para los niños que fueron concebidos en la, en esta etapa de, del bicho? ¿Qué podrían ellos desarrollar en un futuro? Esa generación de bebés. De entrada de acuerdo a esto que era el miedo y todo esto que, que la gente no se podía tocar. De entrada vamos a comenzar a ver situaciones donde hay problema y conflicto de lenguaje. ¿Por qué? Porque en, en ese momento de, del caos total es cero comunicación. Pues, nace el niño, va creciendo... Y está programado, porque fue concebido en esa área de no comunicación. ¿Qué ocurre? Yo desactivo mi comunicación. Y dicen, no, es que los papás le dan todo el le, le cumplen todos los caprichos y todo. No es tanto eso, sino más bien que viene un conflicto desde antes. ¿Sí? Que también tiene que ver con que papá y mamá no le den... Eh, le den toda la atención todo lo que uno no tuvo. ¿Sí? Entonces viene esta parte de no necesito hablar, pues ¿para qué? Y aparte, si no necesito hablar, pues no quiero comunicarme o tener contacto. Entonces van, van a venir problemas de piel, van a venir conflictos de en las relaciones interpersonales. Que ya lo estamos viendo, obviamente, los conflictos de relaciones interpersonales, que esta, esta situación pandémica eh, generó mucho caos mental en las personas y las despersonalizó. Se despersonalizaron generando conflictos y viene desde el punto de vista de la mujer. Desde que la mujer está abriendo conciencias, desde que la mujer está diciendo hasta aquí, ¿Se acuerdan que cuando salían las muchachas bailando? ¿Sí? En el 2018. Y la culpa no era mía, ni dónde andaban, ni cómo vestía. Ajá. Yo les dije, ahí hoy se va a acordar. Viene algo grandísimo. ¿Por qué? Porque esa sociedad del patriarcado en su momento va a quedar a un lado. Y no es que la mujer no necesite al hombre, sino que, caray, somos una raza. Necesitamos al, al macho y a la hembra. ¿Sí? Pero la sociedad, cuando la mujer se levanta, cuando la creadora, la diosa se levanta, va a derrocar todo, todo aquello incoherente. ¿Y qué, qué fue lo que hizo esto? Romper conflictos de, de, romper todas las situaciones de contacto que habían, te guardaron en casa para que salieras renacida. ¿Sí? Con más fuerza. Por eso, la sociedad va a evolucionar en un punto donde a la mujer se le vea con más respeto, con más valor, siempre y cuando la mujer tenga esa parte de la evolución. Porque quien evoluciona de primera instancia es la hembra y eso va, va, va a llevar de la mano al hombre, donde el hombre es el compañero. Y se van a tumbar todas esas estupideces religiosas donde el hombre es lo máximo. ¿Por qué no comenzamos a pensar, en lugar de decir Dios, decimos Diosa? Fíjate, ya, empez ya estamos generando conflicto. ¡Oh, cómo que Diosa! <risa> Hasta se genera conflicto. ¿Por qué no? Porque Dios no tiene sexo. Dios no es hombre ni mujer, pero sí es creador. ¿Y quién es la creadora aquí? La mujer. Lo que sí te puedo venir es... Eh, venir a decir es que va a haber una revolución impresionante en la conciencia de las mujeres que por favor que sea ya para que se calme toda la putrefacción mental que hay ahorita en el mundo sí, <risa> de despersonalización que... no sé si soy yo pero que se hombre. den equilibrio por favor exactamente se den equilibrio porque si no pues de Guatemala a Guatepeor, entonces no. que se bueno, den no, no, no, no, de Guatemala a Guatelinda. Bueno, no, de Guatemala Guatemala es no, pues es que acá decimos, que es, un, es un dicho que se aplica en México, pero mil disculpas para cualquier persona de Guatemala, no, no, no lo tomen a mal. ¿A de Guatemala a Guatelinda. Este, de, de, de lo malo a, a lo peor por decirlo mal dicho entonces no no no no, no tiene nada que ver para, un beso un beso bueno pues no para nada para nada no tiene nada <ríe> que ver pero sí, pero es, el, es un el equilibrio de, el show de, de lo que hemos <ríe> hablado en otras ocasiones el divino femenino y el divino masculino en hombres y en mujeres mujeres seamos responsables nosotras somos quienes educamos no podemos echarle la culpa al hombre el hombre es nuestra pareja y la pareja del hombre es la mujer. Seamos responsables en ambas igualdades. Y sí. nosotras debemos de responsabilizarnos y aceptar que la educación en casa es de uno. Un... Con, ¿Con los hijos con nosotros? Entonces, si, si esto ha estado chueco, pues volteate a ver qué hay chueco en ti. ¿En Ay. dónde es, en dónde hay una necesidad en ti y en dónde está la carencia en las personas que están a tu alrededor, que dependen de ti? como madres, como formadoras, híjole, es una tremenda responsabilidad. Creadoras. Sí, Creador. Creadoras, pero si no somos creadoras, si no nos tenemos a ustedes. Entonces, es, es un crecimiento de igualdad, es un crecimiento de igualdad de, de ambas, de ambas partes, de ambas polaridades, ¿no? Entonces, no podemos crear solitas, así como ustedes tampoco. Entonces, para que esto sea un equilibrio, es un equilibrio perfecto de divino femenino y masculino en ambas, en ambas partes, hombre y mujer. Pero fíjate que en eso tiene mucho que ver la creencia y a lo que la sociedad nos ha, se puede decir, sentenciado, porque dicen que detrás de un gran hombre viene una gran mujer, pero la verdad es que es a la par de un gran hombre viene una gran mujer y viceversa. Pero ¿a quién crees que se, se le ocurrió la frase? A ¿A quién creo que Ay, se le ocurrió la ¿sabes frase? ¿Sabes a quién ¿a se mujer? le ocurrió la, la, la frase? Pues, si sí, dicen que detrás de un gran hombre viene una gran mujer, eso viene desde, desde que el mundo es mundo y desde que quisieron, pues ni modo, no clares que oscurece, ¿no? Alguien tenía que decir, pero una yo mujer, sí digo que van a la par. Uno no va a la par, par del somos otro. Somos las que sostenemos para y que instalamos esas creencias, somos nosotras. Sí, totalmente. Porque totalmente. acuérdate que la mujer es la que le dice al niño, no, ahorita lo que, lo que veo, no, hijo tú quédate sentadito, no lave los trastes, yo lo uh -huh. hago, o tu hermana lo hace, uh -huh. oye, oye, sí, entonces ahí es donde, como dice Isa, debemos de entender que la mujer es la que pone la guía, incluyendo al, al, al esposo, al, al compañero, ¿no? Así de fácil te la pongo. Yo no sería Alonso Chayka sin mi esposa. Y aunque ella no sale en vivo y en directo, literal, ella tiene tal curso, vas a dar las consultas, vamos a ir a tal lugar, hay que hacer esto, tal, tal. me trae como burrito. Pero <risa> sin eso, sí, sí, pero sin, si ella no hubiera hecho eso, yo estaría estancado. Sí, y obviamente para, para llegar a hacer eso, tuve que encontrarme una mujer con más alto coeficiente intelectual que yo, que yo tengo 149. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Para que yo pudiera realmente ser la figura que soy, yo necesité a mi esposa, y no es que esté atrás, sino más bien que ella me lleva de la mano. Sí. Pero el conflicto es que se crea una rivalidad. Ahorita las redes sociales crean una rivalidad y no la hay. La, la rivalidad la llevamos dentro de nosotros mismos. Entendamos que somos parte del todo y el todo está en la parte. Uh -huh. ah sí Cierto. Qué, qué duro se puso esto, eh. Se, mire, échele, échele. Yo me quedé pensando, se puso bueno, buenísimo. <ríe> Yo me quedé pensando mucho en esto que estaba diciendo de la tortilla, ¿no? Que están parte de la evolución, porque fíjate ahora la tortilla es de maíz, grano, hombre masculino, ¿no? Y, y la que está diciendo el profe dice el garbanzo, a pesar que es un grano, tiene las cualidades del calostro, de la mujer, y, y trae el camote, entonces es raíz. ¿Ves? Y transforma mucho lo que es la grasa, la sangre, y todas estas no cosas en el cuerpo. Entonces, en qué mira qué bonito. utilizamos la palabra camote en México tampoco, pero es masculina. Bueno, pero es que él dijo esa palabra, ¿no? Yo por eso seguí. No, así se ¿Sí? llama. Es papa dulce, sí, ¿no? se llama. La papa Se llama dulce. camote, se llama camote, pero la aplicamos. Eh, Como de órgano, de órgano palabras masculino. Entonces, sí. sí. Y por ya acá es. usan la yuca para hacer tortilla. Entonces, esa esa esa evolución que está teniendo, porque inclusive podría, no sé a quién se le ocurrió esta idea, pero para trabajar todo esto de la de la epigenética, las creencias y todo eso, ir moldeando desde la comida, estas creencias, qué bonito, esa, esa combinación me gustó, del garbanzo con la papa dulce. Hey, Camote. A Iba a decir amo. una frase, pero es aquí que... en México decimos arburea, entonces mejor no digo nada. dije papá Dulce. Yo los no, quieren, no, estuvo buenísimo, la verdad es que a mí me fascinó muchísimo este, bueno, a todos me gustan los programas, aprendemos, convivimos, ¿no? nos conocemos un poco más y creo que es parte de enseñarle a la gente. De que la unión hace la fuerza. Claro, claro. Y fíjense si no, vamos a poner el ejemplo de este día. Vamos a poner el ejemplo de este día. Por más que yo le hacía y le hacía para ir a, al Facebook, dale y dale y dale y nada, hasta que de repente baja toda la programación y me dice, no puedes transmitir. Dijo el, el profe rapidito, bueno, si quieres hagámoslo desde mi canal. Ese es el objetivo de este programa. Por eso le tocaba a él este día. ¿Por y no porque no se hubiera hecho. Exactamente. Exactamente. Hubiéramos estado peleando y peleando, pero ya ven, ese es el objetivo. Conversar con respeto, con cariño. Eh, aquí todos maestros, todos alumnos, todos aprendimos algo nuevo. Y eso Exacto. es... Grate el programa actualización sistémica 2023, aquí no que tú sos más, que yo soy menos, yo soy menos, vos más, no, todos iguales, compartiendo, ayudándonos, porque si él no nos da el chance, el programa no se hubiese hecho. Y si nosotros hubiéramos dicho, no, muchas gracias, no, que mire qué pena, no lo hubiéramos hecho tampoco, pero como dicen, todos somos uno. Y todo es perfecto, así. todo es tan perfecto que estamos haciendo esto en Luna Nueva en Pisces, así que eso es muy bueno. Ya, ven. Bueno, pues yo muy agradecido porque me hayan invitado a su programa, este, les mando un abrazo a cada uno de ustedes, desde el corazón, con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto y se les estima muchísimo a todos los que nos ven, eh, déjenme hacerles entender algo. Si ustedes no nos vieran, nosotros no tendríamos objetivo de hacer este tipo de cosas. Así que con mucho cariño y mucho aprecio, pues les mandamos un beso grandote y un abrazo bien apachurrado este, de mi parte del, del Instituto Shaica. Muchas gracias. gracias. Gracias, maestro. De verdad, muchísimas gracias por habernos ayudado, colaborado. Chicas, para despedir. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos ustedes que se conectaron y pues la verdad es un privilegio la presencia porque pudieran hacer otras cosas y si están acá. Así que lo agradecemos desde, desde el fondo del ser y pues ni modo, seguimos, se terminó. Hasta la próxima. Nos vemos próximamente. Chao, chao.